¿Cuál rol auper eh, te sentís eh, como pez en el agua, como productor o como artista? Pero yo la verdad que soy artista y soy productor por consecuencia Porque me pasó mucho que hace 3, 4 años Hacía mi música, yo en mi casa, en mi compu, viste Yo tengo grandes sueños, quiero hacer discos, giras, cosas gigantes Y yo la verdad no encontraba a nadie que me ayude Por ahí había gente muy grande que no me llegaba a entender Y había gente por ahí más joven pero que estaba en otra onda Y no me sentía cómodo Entonces yo como artista dije, bueno, ¿sabes qué? Si nadie me ayuda voy a, voy a buscar yo la solución. Me empecé a capacitar con gente acá en Santa Fe, grandes ingenieros, productores. Después tuve la, la buena fortuna de estar capacitándome con Gigan con Giguez, el ingeniero de mezcla ICA y en ese camino, cruzándome con gente tan hermosa y genia, la verdad que me, me enamoré también de ayudar a otros artistas entonces soy productor y artista pero artista primero claro. y, y en ese camino eh, Oper, que vos decías que por ahí había músicos más grandes u otros músicos que no entendían tu onda ¿en algún momento vos dijiste bueno, acá cuelgo los botines, voy o este en ningún momento se te pasó por la cabeza eh, tirar todo por la borda? siempre está ese sentimiento de decir, vale no. Pena, es verdad, como joven, viste, uno quiere encajar, quiere ser parte, es, es lindo sentirse parte en la secundaria. Antes, por ejemplo, estaba más metido en distintos ámbitos diferentes a la música y hubo un momento en el que ¿sí? yo me terminé de dar cuenta que no me sentía tan cómodo ahí, no sentía que podía sacar todo mi potencial. Y yo hago música desde chiquito y la verdad que dije, ¿sabes qué? Estoy cansado de tener que caerle bien a las personas, voy a hacer música, voy a hacer yo y, y ahí me empecé a cruzar con gente. Increíble, la verdad, como, pero, pero siguiendo mi corazón, siguiendo ¿sí? mi intuición. Así que ese es un poco el camino. Uh -huh.